Hola, ¿qué tal amigos del Mundo Hispánico? Les saluda Camila Daza. Y bueno, como ya muchos de ustedes deben saber, eh, la joven hispana Rosana Delgado fue hallada muerta y, según las autoridades, bueno, emitieron eh, unas órdenes de arresto en contra de cuatro sospechosos en una investigación de asesinato en el condado de Gilmer. Quiero invitar para que vean, este, acá están las fotografías de los, las personas, de los sospechosos de este asesinato. Se han identificado como Megan Alisa Colón, que ha, ha, ha estado andando con el alias de Grace Veda. También está Juan Alaya Rodríguez, Oscar Manuel García y Mario Alberto Barbosa Juárez. Estos han sido acusados hasta el momento de, de del asesinato de Rosana Delgado, en el condado de Barrow. Así lo señaló la oficina del GBI en, en sus investigaciones. Muchas, eh, bueno, eh, ella, bueno, para, para las personas que, que, que, que de pronto no saben mucho sobre, sobre la joven hispana, ella desapareció el, el viernes pasado, Fue, es, una, es una joven hispana, ella es conductora de taxi. Eh, y la última vez que la vieron fue en un ros. Si ¿sí? pueden ver en estas imágenes, este es el video, el último video donde se registró que ella estaba con vida en un ros. y ella es supuestamente, al parecer, una de las clientas con las que pues trabajó, la última persona con la que se registró en cámara. Eh, en este momento era más o menos como las 7 de la noche. Ella habló con su esposo. Y le dijo que estaba con una cliente, que estaba en el Ross y que luego llegaba a la casa a comer. Eh, muchas personas, bueno, hoy me he comunicado con algunos amigos, algunos eh, conocidos, allegados de Rosana Todavía no es muy seguro de que esta, la persona que estamos viendo en pantalla, sea la misma que sospechosa que están buscando las autoridades. Eh, varios con los que me comuniqué me dijeron que sí creen que sea la misma persona pero no es, no es totalmente seguro, todavía eh, no, es, no es algo que ya se haya comprobado por las autoridades. Esta es la mujer que sí están buscando, Megan. Y una de las cosas como para resaltar entre las conversaciones es que dicen que, bueno, esta mujer, la, la que estaba en el ROS, uh, para poder haber sido clienta de Rosana tenía que manejar muy bien el español, según una de sus amigas muy cercana me dijo que, pues primero tuvo que haberse ganado su confianza eh, para, para que estacionara su taxi porque si en verdad estaba haciendo una carrera tuvo que ganarse su confianza, que entraran las dos al Ross, hicieran las compras y luego de ahí se dirigieran a otra parte. Segundo, esta mujer tenía que manejar bien el español, entonces tenía que ser una persona por ende latina y según lo que se ha visto o pues, comentarios, eh, una de las sospechosas no está muy confirmado de que en efecto sea latina. Pero, eh, bueno, estas son las últimas imágenes. Todavía no se sabe mucho sobre los sospechosos. También las autoridades han dicho que faltan por nombrar a una, a una quinta persona. No sabemos quién es la quinta persona, pero hay alguien más involucrado. Todavía seguimos esperando por esa confirmación. Eh, sobre, sobre todo eso, pero pues sí, ya, ya hay cuatro personas con orden de, ca de captura, el, EG, el, el GBI pues ya eh, eh, tomó las cartas en el asunto, Alisa, eh, que es la persona que sí están buscando, tiene 30 años y creen que pues está viajando, bueno, dicen que las autoridades ya podrían estar fuera de Georgia, en otros estados, y podría estar viajando ella con su menor, con, con, con su hijo. Este, eh, cabe resaltar, pues, que después de que, después de que eh, Rosana, pues, um, eh, no apareció alrededor de las 3 de la mañana, su esposo ya muy preocupado, fue que se comunicó de inmediato con las autoridades, comenzaron las investigaciones y ya han pasado pues varios días, ya es casi una semana, bueno, un poquito más de una semana que se confirmó eh, la noticia de, de, de, de la muerte de esta joven hispana. Según sus amigos, según sus allegados, era una joven eh, bastante saludable, se preocupaba mucho por su familia, no era una persona, este, de, era una persona de bien, que quería a sus hijos que quería su familia. Entonces, eh, me comentaron que mañana se van a reunir en CNN en la ciudad de Atlanta. Entonces, las personas que estén en la ciudad, que estén en Georgia, que estén cerca, que se quieran unir en solidaridad a la familia y a los amigos para apoyarlos, ellos se van a estar reuniendo mañana alrededor de las 12 del mediodía, 1 de la tarde, eh, porque quieren pedir justicia quieren eh, levantar un poquito la voz porque, pues, no es justo todo lo que está pasando eh, y la inseguridad que se está viviendo. Eh, una de las personas con las que conversé era un compañero de ella, eh, era un, un taxista. Y, pues, ellos están alarmados porque, todo, o sea, no solamente es para la comunidad eh, de los conductores, sino que, en, en general, es, es, un, es un llamado, es un llamado, es, es, un, es una situación muy difícil, pero todas las personas que están cerca y los quieran acompañar, quieran estar allí, quieran pedir justicia por Rosana, son bienvenidos para que acompañen a la familia mañana, domingo, eh, alrededor del mediodía van a estar haciendo marchas si quieres llevar tu cartel, si quieres llevar tus cosas de apoyo. es, es Somos todos comunidad hispana y pues sí si pueden estar ahí la familia eh, lo apreciará bastante. Igual para las otras personas que estén fuera del estado, eh, estas personas se cree que ya salieron de Georgia. Entonces, es muy importante, si tienen algún tipo de información de, de cualquiera de estos sospechosos, deben comunicarse de inmediato con las autoridades o llamar a la línea del GBI al 1 800 597 84, 77. Eh, las autoridades encargadas de la, pues, de la investigación de Rosana Delgado consideran que estos sospechosos podrían ser peligrosos y alertaron que si ven a alguna de estas personas pues tienen que comunicarse de inmediato con ellos. Es una noticia muy triste, eh, pues, con lo, que nos, eh, con lo que nos encontramos el día de hoy, pero nuevamente la invitación es para mañana las personas que estén en Georgia, los que puedan asistir, van a estar enfrente de CNN y, pues, para las otras personas que estén fuera del, spa, de, eh, fuera del estado, sigan distribuyendo la noticia, sigan compartiendo esto, porque es muy importante si alguien, cualquier persona que pueda identificar a alguno de los sospechosos es es vital para esta información bueno esto es todo la información que les tenemos por ahora eh, les informó camila daza y mañana nos vamos a tener nos vamos a tener más informados sobre cualquier actualización que se tenga eh, hasta el momento las autoridades todavía no han no han hablado de un motivo no no hay un por qué eh, estas personas eh, pudieron haber cometido este crimen, todavía están investigaciones de la, la autopsia de Rosana, no se saben eh, exactamente cómo fue asesinada, todavía faltan muchos detalles por aclarar, todavía hay muchas preguntas y respuestas, todavía la familia está esperando y no solo la familia, toda la comunidad estamos a la espera de, del por qué, del cómo y de muchas otras preguntas, pero esto sigue. Una, una historia eh, de la que vamos a estar muy, muy de cerca nosotros acá en Mundo Hispánico para mantenerlos al tanto de todo lo que está pasando. Como les repito, les informa Camila Daza y que tengan una excelente noche. Nuevamente las personas que se puedan reunir mañana en frente de CNN.